Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar más de 31 cosas que hacer después de instalar Ubuntu 19.10. Bueno, comencemos. Para empezar vamos a ir a aplicaciones y allí vamos a buscar la terminal, escribiendo en la barra de terminal y hacemos clic. Luego de esto introducimos los comandos sudo espacio apt-get, raya espacio update, o update en español, como se le diría en español, y le damos enter. Después introducimos la contraseña y le damos nuevamente enter. Y con eso nos actualiza la información de los repositorios. Después de esto, podemos escribir este comando sudo apt-get espacio upgrade, upgrade, upgrade, y le damos enter. Luego nos pregunta que confirmemos, le decimos que sí, enter, y aquí nos comienza a actualizar los repositorios que ya tenemos instalados en nuestro computador con Ubuntu. Otra cosa buena que podemos hacer es abrir aplicaciones y allí buscar software y actualizaciones. Lo abrimos dándole clic y luego de esto vamos a la pestaña donde dice otro software. Y la idea es dejar seleccionados tanto socios de Canonical como socios de Canonical código fuente. Después de esto también podemos ir a la pestaña que dice controladores adicionales y allí esperamos mientras el computador busca drivers que se puedan instalar. En este caso no fue necesario porque no habían drivers disponibles así que le damos cerrar y le damos recargar. No cerrar sino recargar y esperamos a que nos refresque la caché del software. Otra cosa buena es abrir el centro de software y allí buscar Gnome Twix. Gnome Twix TWEAKS. Le damos a instalar y metemos la contraseña y esperamos a que instale. Después de instalar le damos en ejecutar o lanzar o launch. Y entonces aquí nos abre y aquí podemos cambiar muchas cosas del escritorio como el color de las ventanas. Los temas, mejor dicho, mucho podemos, por ejemplo, cambiar otras cosas, eh, por ejemplo, la fuente de la letra. Vamos a cambiar el tipo de letra también en la terminal. Podemos instalar el firewall escribiendo los comandos sudo espacio apt-get, espacio install, espacio gufw y enter. Luego para abrir el firewall y configurarlo vamos a darle sudo, espacio, g gufw y le damos enter. Y aquí nos abre esta pantalla. Primero lo activamos y luego le colocamos permitir tráfico entrante, bloquear tráfico saliente. Y en perfil yo siempre pongo casa porque siempre utilizo el computador en la casa. Aquí abajo podemos encontrar las instrucciones más detalladas y unos reportes. Otra cosa que me gusta es descargar Google Chrome, para ello voy a Mozilla y en Mozilla escribo Chrome y allí busco navegador web Google Chrome y en esta página le doy clic en descargar, luego me aseguro de tener la versión correcta señalada y lo descargo. Después de descargarlo simplemente es abrirlo haciéndole clic encima y lo abre utilizando el centro software de Ubuntu luego se le da clic en instalar y se mete la contraseña y se espera un rato a que lo descargue y lo instale Después de esto ya podemos abrir Ubuntu en aplicaciones y disfrutar de lo que podemos hacer en este maravilloso navegador web buen navegador es opera para instalarlo abrimos nuestro navegador usual de internet y allí escribimos la palabra opera en el buscador y abrimos la página de opera del navegador opera allí le damos clic en descargar ahora guardar archivo y luego de descargarlo lo abrimos haciéndole doble clic y nos lo abre mediante el centro de software de Ubuntu. Y allí le damos clic en instalar. Metemos la contraseña. Y esperamos a que lo instale. Y ya con esto, después de hacerlo, podemos ir a aplicaciones y abrir allí nuestro navegador Opera. Ahí está. Listo, ya está listo el navegador, pero podemos utilizarlo para lo que queramos. En el centro de software de Ubuntu, al escribir en el buscador la palabra Synaptic con y, encontramos el gestor de paquetes. Lo instalamos abriéndolo y dándole clic en instalar, luego le metemos la contraseña, esperamos a que lo instale y con este gestor de paquetes podemos instalar y desinstalar así como también actualizar los paquetes de nuestro software de Ubuntu. En la terminal, para desinstalar esos mensajes molestos sobre errores de Ubuntu, escribimos sudo, espacio, apt, espacio, remove, espacio, aport, y le damos enter. Con esto evitamos que nuestro computador nos envíe mensajes estúpidos de que hay una parte que no funciona. Bueno, ahora escribimos sudo apt install espacio Ubuntu Raya Restricted Raya Extras y le damos enter. Con esto nos instala algunos codecs extras. En el gestor de software también podemos instalar el software GIMP GI MP. Igual lo buscamos, le damos clic en instalar y metemos la contraseña. Este es un software para eh, hacer dibujos, modificar dibujos, modificar imágenes, ese tipo de cosas. Es muy bueno, a mí me gusta mucho, aunque hay que saber manejarlo. Otro software que les recomiendo es el reproductor VLC. Es un reproductor de video que me gusta mucho. Puede reproducir la mayoría de los codecs, la mayoría de los formatos. Y se instala de la misma manera en el centro de software de Ubuntu. Lo buscamos, le damos clic en instalar y luego lo abrimos. Por ejemplo, acá voy a reproducir uno de los videos que estoy grabando para este tutorial. <ríe> Otro software recomendado es Leafpad. Es un, un blog de notas, un editor de textos bastante simple. Se instala de la misma forma en el centro de software, lo buscamos, lo abrimos, le damos clic en instalar y metemos la contraseña. Después esperamos a que lo instale, lo descargue y lo instale. Y con esto, pues ya lo podemos abrir. Ya, después lo abrimos. Para mantener copias de seguridad de nuestro sistema backups, utilizamos esta aplicación llamada Timeshift. Está, este es un programa que nos permite crear copias. También se instala desde el centro de software de Ubuntu. Y solo es cuestión de instalarlo y ya se pueden comenzar a hacer las copias. En las aplicaciones buscamos configuraciones. Allí podemos modificar la privacidad en la sección de privacidad. Por ejemplo, a mí me gusta que no grabe ningún histórico. Asimismo también me gusta que vacíe automáticamente la papelera cada 30 días. Y que no envíe ninguna notificación de error. Que la pantalla se bloquee después de 5 minutos de no usarlo. En la sección de dispositivos. Y luego combinación de teclas. Podemos modificar los atajos de teclado del computador. Por ejemplo voy a modificar el de... Abrir el navegador web. Le voy a colocar las teclas Control alt w Y para abrir la configuración las teclas Control alt c Y clic en establecer. Y para convocar la ayuda Control alt h También se puede agregar uno personalizado al final. Aquí al final donde aparece un más. En otras secciones podemos hacer otras cosas como por ejemplo en la sección de también en la sección de dispositivos, en la sección de mouse y panel táctil, podemos modificar la dirección en la que se mueve el mouse después de moverle la ruedita o el desplazamiento del de panel táctil. A mí me gusta dejarlo sin desplazamiento natural, porque así es como funciona Windows y yo estoy acostumbrado a esto. También podemos modificar la velocidad a la que se mueve el mouse. Lo podemos poner muy rápido, muy despacio. A mí me gusta término medio. No tan rápido ni tan despacio. En la sección de monitores, al hacer clic en la pestaña Luz Nocturna, podemos activar la luz nocturna. Esto va a ayudar a que el computador tenga menos luz azul. Y aquí le podemos modificar qué tan rojo, qué tan blanco lo queremos. Y también configurar las horas en las que los queremos. Esta luz nocturna ayuda a que no tengas tanta luz azul y por lo tanto no afecte tanto tus horarios de sueño y no te afecte tanto los ojos, según la teoría. Detalles. Podemos encontrar la sección de aplicaciones predeterminadas, donde podemos establecer el navegador que queremos usar por defecto, como Chrome o Opera cualquiera. A mí me gusta Firefox, también podemos modificar el reproductor de video, el reproductor de música me gusta colocar BLC. Y también podemos eh, colocar el editor de texto por defecto. También si nos devolvemos en la sección de fondo de escritorio. Podemos escoger el fondo de escritorio que queramos. Puede ser uno de los que están acá o podemos agregar uno nuevo. También podemos agregar nuestras cuentas en línea de Facebook. Eh, bueno, Google, varias cosas. Que yo no lo hago porque siempre hago login en las páginas. En detalles, usuarios, podemos cambiar nuestro avatar haciendo clic en el avatar que tenemos. Y seleccionando una imagen o agregando una También podemos tomar una con la cámara Si te gustan los videojuegos Un software que puedes tener se llama Steam Debes al menos revisarlo, es muy bueno eh, Lo buscamos como Steam Installer Y lo instalamos Este software es muy bueno para descargar videojuegos directamente a tu computador Algunos son de pago algunos otros no son de pago, sino que son gratis. Para abrirlo se hace de las aplicaciones. Esperamos a que se actualice. Mientras que esto abre, les voy a mostrar algunas de las cosas en la página de Steam. Algunas de las cosas que podemos encontrar allí. Bueno, como ven, podemos encontrar los juegos más populares como Far Cry y otras cosas. Como ven, ya abrió. Ya podemos crear una cuenta. Es cuestión de crear una cuenta. Y a esta cuenta hay que asociarle una tarjeta de crédito con la que se pueden comprar juegos. Como ven, pues hay muchos juegos. Hay tanto juegos nuevos como viejos. Otra cosa que me gusta mucho instalar son las extensiones de GNOME. Para ello vamos a abrir la terminal. Escribimos sudo, espacio, apt, espacio, install, espacio. Gnome, raya, shell, raya, extensions. Extensions. Metemos la contraseña y nos las instala. Nos pide que confirme y después de esto ya nos instala. Para verificar que haya quedado instalado, vamos a retoques o tweaks. Y allí pues todavía no nos sale nada. Así que creo que hay que reiniciar. Después de esto, al abrir ajustes de nuevo. Podemos comprobar que ahora sí aparecen las nuevas opciones de ajustes, aparecen muchas opciones, para la mayoría no hay que descargar nada, aunque hay una que otra, para la cual sí se necesita descargar algo. Después de esto vale la pena instalar el addon en Mozilla, para lo cual escribimos Nomshell Integration, Integration, Integration, eh, pero buscamos el de Mozilla, así que podemos escribir mejor Mozilla al final. De esta manera nos aparece el addon para Nomshell Integration, integración con Nomshell. Lo instalamos, dándole a agregar a Firefox, le damos a aceptar, tan, tan, tan, tan. y cuando por fin terminemos, pues lo podemos abrir acá en el piecito que está en la esquina. Como pueden ver, todavía no se puede utilizar, aparece un mensaje de error, pero este mensaje se puede solucionar muy fácil. Ahí vamos a la terminal y escribimos el código sudo espacio, apt espacio, install install. Espacio, Chrome chrom raya gnome raya shell, le damos enter y introducimos la contraseña y nos instala lo que hace falta, y con esto, pues, como pueden ver, ya no nos aparece el error y ya podemos instalar cosas, ya podemos instalar extensiones de GNOME. Lo primero que yo instalo se llama Extensions. extensions. Y luego lo que hago es instalar OpenWeather. Me encanta OpenWeather. Es una aplicación que sirve para mirar el, el clima. Solo que hay que configurarla. Hay que configurarle el sitio donde estamos. La ciudad. En este caso yo se la voy a configurar. Le voy a cambiar la ciudad. Le voy a colocar Bogotá. Y otra cosa que también me gusta cambiarle después de esto es las unidades de medida. Las cambio por el sistema internacional que es el que yo estoy acostumbrado a usar. En caso de que queramos actualizar los drivers, podemos escribir este comando: sudo espacio ubuntu raya drivers espacio autoinstal. Con esto nos actualiza con todos los drivers que están en los repositorios de Ubuntu a la mejor versión disponible, a la última versión disponible. Veamos qué ocurre después de darle Enter para ejecutar este código. Nos aparece que no hay drivers disponibles para ser instalados. Para poder comprimir y descomprimir cualquier archivo utilizamos el comando sudo apt get espacio install, espacio rar, espacio unrar. Espacio zip, espacio un zip, espacio P7 zip, espacio P7 zip, raya full, espacio P7 zip, raya rar. Y luego le damos enter y nos instala todos los paquetes. Con esto ya podemos comprimir y descomprimir cualquier tipo de archivo. Para poder utilizar aplicaciones de Windows en Ubuntu, utilizamos algo llamado Wine. Así que vamos a la página de Wine, HQ, y vamos a la descripción de descargas, le damos clic. Buscamos la parte donde dice Ubuntu, le damos clic también allí. Y aquí es simplemente copiar y pegar los códigos que necesitamos para instalar nuestro Wine en el computador. Los copiamos, los pegamos y les damos Enter. Aquí tenemos que buscar el que sea apropiado para nuestra versión que es Ubuntu 19.10. Otra cosa muy útil para poder ejecutar varios programas es tener instalado Java. Para esto utilizamos los comandos sudo espacio apt raya get espacio install espacio openjdk raya 13 raya jdk y enter. Con esto nos instala Java después de confirmarlo. Otra cosa buena para tu computador en caso de que sea un laptop es instalar laptop tools. Para esto utilizamos el comando sudo, espacio, get espacio, install, espacio, laptop, raya mode, raya tools. Pues, y después de darle enter, nos comienza a instalar lo que necesitamos, solo que hay que asegurarnos de que sí, solo que hay que asegurar el computador que sí, confirmarle. También otro software que nos permite adquirir más softwares es Flatpak. Para instalarlo vamos a la página de Flatpak, y allí vamos a la sección de obtener ahora, o okay, edit now, y buscamos nuestra distribución. Y allí es una cuestión de copiar y pegar código también, lo copiamos y lo pegamos dando clic derecho en la terminal y botón de izquierdo en pegar. hay que cerrar todo y reiniciar el computador cuando lo reiniciamos podemos ir a FlatHub. en FlatHub encontramos todas las aplicaciones que podemos instalar utilizando Flatpak a mí me gusta mucho esta que se llama foliate es para leer libros para leer ebooks Solo es cuestión de descargarla y darle clic al archivo que descargamos. Abrir el archivo que descargamos y nos lo abre con el centro de software de Ubuntu. Y ya, luego le damos instalar y nos lo instala. Y listo, con esto ya se puede abrir después de instalarlo. Ya solo es darle clic en abrir y ya se puede utilizar. Otro software que me gusta mucho se llama Drawing. Drawing t w i n -G. Es un programa muy parecido a Paint Donde se pueden hacer dibujos de todo tipo Y otro que también me gusta mucho se llama Authenticator Authenticator Este es un programa que maneja las claves, maneja las contraseñas Sirve para administrar todo este tipo de cosas de seguridad Finalmente otro programa que me gusta se llama Incompressor, este programa sirve para comprimir imágenes, para hacer que las imágenes sean, ocupen menos espacio, sirve cuando tienes muchas imágenes en tu computador. Otra recomendación para cualquier usuario, no solo de Ubuntu, sino de cualquier versión de Linux y de cualquier sistema operativo, es conocer los atajos de teclado. Estos se pueden consultar en internet, hay varias páginas donde los puedes encontrar. Y pues la verdad es que facilitan mucho la, el uso del computador Porque lo hacen mucho más rápido También ayudan que tu trabajo sea mucho más rápido Y que puedas terminar las cosas antes con ello Si te gusta utilizar Mozilla así como yo Busca en internet add-ons add O complementos para Firefox Luego abres la página de los complementos Y aquí podemos cambiar Muchas cosas, por ejemplo podemos colocar temas Acá voy a cambiar el tema Aquí buscamos la sección de dice temas populares y buscamos los temas Buscamos uno que nos guste A mí me gusta este de madera Lo abro y le doy clic en agregar a Firefox Y listo Como pueden ver ya cambió, ya se puso diferente nuestro Firefox se ve todo bonito con su madera Bueno, otras cosas que podemos instalar son Algunos add-ons, algunos complementos como por ejemplo este que se llama Self Destructing Cookies Lo mismo Lo abrimos, lo buscamos, lo abrimos Y lo instalamos Y con esto pues Agregamos un software que Autodestruye las cookies Otro complemento que también me gusta Mucho es uBlock UBlock Origin Este sirve para bloquear los Anuncios, toda esta publicidad Molesta que nos aparece la puede bloquear Y también evita que compañías Recojan información sobre nuestros gustos Otro complemento que me encanta se llama Privacy Badger Con este complemento evitamos también que nos rastreen Que algunas compañías recojan información sobre nuestros datos Sobre nuestros gustos Y además este software aprende Este complemento aprende A medida que uno navega Aprende a evitar estos software que nos vigilan otra herramienta muy útil que podemos encontrar se llama Play on Linux, esta sirve para instalar cosas de Windows en Linux, así que abrimos la página, buscamos la página, la abrimos, le damos clic en descargar Play on Linux, buscamos Ubuntu y aquí en Ubuntu descargamos el archivo dev. Después de descargarlo, lo abrimos y nos lo abre con el centro de software de Ubuntu. Así que le damos clic en instalar, metemos la contraseña y ya nos instala nuestro Play on Linux. Hay otras formas de instalarlo, pero esta es la más básica en Ubuntu. Y ya después de instalarlo la podemos abrir en aplicaciones. Y allí una vez abierta. Pues la dejamos que se actualice Y ahí nos muestra todo lo que podemos instalar Esperamos un rato a que se actualice Hay todo tipo de software, editores de texto como Office y demás cosas También hay software para dibujos como CorelDRAW y otras cosas Editores de video, juegos y muchas cosas más Y bueno amigos, esto ha sido todo en este video. Espero les haya gustado, les haya sido útil. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte a mi canal. También puedes visitar mi canal para ver otros divertidos videos. Algunos sobre experimentos, tutoriales y muchas cosas más. Yo soy Rafa Geek 2013 nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.